No, ni lo muevas. ¿Vas tú delante o yo? Vas tú? ¿Tú, tú, tú me has traído aquí hoy. ¿Yo te traí aquí? Yo creo que anoche no podía dormir y pensar en la primera zona de piedra. Tío. <ríe> ¿Sí? Yo te entiendo. A mí unos años me pasaba a mí eso, me voy muro Dios. Pero yo ya, tío. Ya es raro que te te pongas nervioso. Pues no le entres ahora ahí como Yumanji. No, vamos, vamos y... ah. a <risa> ir... Eso, eso. Me han petado los grasillos. Ha ah, quemado, tío, los frenos ¿Cuál es quemado? Eh, las pocas veces que yo veo lío No escuchaba, no te he visto. Opa. Me dio el caballo. La bajada cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? Roca, roca, ¿Sí? Roca, roca. ¿Crees? ¿Crees eso. Madre mía, vaya tela, esto es puro, colega, esto es puro. Cuatro minutos de vídeo. Ahí está la fuente. <risa> la fuente, ¿Qué pasa? ¿Habéis cambiado las la bicis por las motos? O las bici por los hijos! ¿Qué? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando, no? Eh? Compre... Cuando estén a mil pavos por ahí me de una. Este <risa> es por aquí, ¿no? Sí, es sí, allá. Ya, eh... Es que lo que dice el maquillo está aquí a la izquierda. ¡Hostia, pero...! Qué bien, chaval. Y este tubo, que chungo. ¿Y yo qué es esto? ¡Hostia! Es el sitio más extraño, tío. Intento beber agua, esto, esto no funciona. Joder. Ha hecho un poco de claque. ¡Hostia qué es esto tío! Dale, dale, pero no sé por dónde es. Hale val ¿Para qué, chino? Oh, qué guapo ¿Has sí, esto, no? No. Es bastante. Mira. Ahora para volverlo mal. Eh, uh, game over. ¿Me ha ido a o qué? No. Mira lo que le ha pasado. El, el, eh. No se ve nada. No, está bueno. Ahí está el trozo de... Por lo menos puedo sacar con la mano, ¿eh? Mira, ¿eh? Eh. Uh.